Según datos del 2020, en el mundo había 190,3 millones de desempleados. Es innegable que el desempleo se considera como un factor determinante en la pobreza. Podríamos pensar incluso que aumentando el número de empleos se solucionarían gran parte de los problemas en el mundo. Sin embargo, tener un empleo nos garantiza un trabajo decente. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno lo que implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el hogar de trabajo y protección social para las familias. Esto se consigue respetando los principios y derechos laborales fundamentales, principalmente un ingreso justo y sin ningún tipo de discriminación. No obstante, ofrecer a los jóvenes la mejor oportunidad de transición a un empleo decente requiere invertir en educación y formación de la mayor calidad posible. Para ello, es necesario fomentar aptitudes que se ajusten a las demandas del mercado de trabajo, así como dar acceso a la protección social y los servicios básicos, independientemente del tipo de contrato. Además, se debe garantizar la igualdad de condiciones para que todos los jóvenes aspirantes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta su género, su nivel de ingresos o sus antecedentes socioeconómicos. En 2020, con la llegada de la pandemia causada por el COVID-19, la educación fue parcialmente interrumpida durante varios meses. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías permitió la impartición de las clases de forma telemática. Del mismo modo, esta crisis afectó significativamente a la economía global y con ello al mundo laboral, haciendo que diversas personas se vieran obligadas a teletrabajar. Definitivamente, una buena educación es un factor determinante de cara a obtener un trabajo decente y es indiscutible que la informática será clave para ello.